El asado es una comida muy popular y tradicional en Argentina, al igual que el Midwest eh, en Estados Unidos. Argentina tiene tierras muy fértiles y tenemos eh, grandes o eh, buena calidad eh, de, de carne de vaca. Entonces, el asado es, es una comida central eh, y también lo es en el Midwest en Estados Unidos, pero hay algunas diferencias. Por ejemplo, nosotros comemos la, la parte principal del asado, es la costilla de la vaca, pero la cortamos eh, diferente. El corte es diferente. Eh, es más similar a lo que acá serían las short ribs. Es una comida tradicional que generalmente se come en familia, tradicionalmente los domingos pero también se puede comer otros días y es una ceremonia el asado típicamente comienza con el fuego a la mañana se come pasado el mediodía y por lo general se continúa comiendo de a poco por varias horas cuatro o cinco horas dependiendo de la generosidad del asador